Del agua en nuestra provincia es un tema sumamente importante. Está con nosotros José María Videla del Frente Renovador. Gracias, José María, por estar aquí con nosotros. Hola, Tano. Un gusto estar acá. Una con vez ustedes más. De nuevo. Eh, bueno, presentaste un proyecto, te voy a tutear si me lo permitís, por supuesto. Por supuesto eh, para modificar la forma en la que se elige quien rige los destinos del agua en Mendoza, que es todo un tema este, ¿no? Porque me parece que también lo tuvimos hace poquito aquí a Marinelli y él decía, se viene un debate que. que tiene que estar por fuera de la, de la política, digo, de, estos, de estas chicanas políticas, que es qué vamos a hacer con el agua, que cada vez hay menos, ¿no? Contanos de qué se trata este, este proyecto, cuál es la idea. Bueno, exactamente como decís vos, se viene un gran debate, eh, cada vez hay más problemas con el agua, y creo que eh, está bueno darle la posibilidad a los mendocinos, a lo, tal vez a los regantes, o a todos los mendocinos, uh -huh. de en el futuro, dentro de cinco años, cuando termine el periodo que ha empezado marinería ahora, de poder elegir en forma directa al superintendente general de irrigación, que es el gobernador del agua. Claro. Nuestra constitución, que es de 1916, que es muy sabia y tiene mecanismos excelentes que han permitido que Mendoza tenga una calidad institucional muy superior al resto de las provincias, tiene entre todos esos mecanismos sabios uno que es un artículo que permite realizar modificaciones parciales, uh -huh. que es el 223. Entonces, utilizando ese artículo, nuestra idea es eh, que a, a partir de, de la... Si todo esto fuera aprobado, que, se, que a partir de la, de la próxima elección del superintendente del agua, en vez de elegirlo al el gobernador direct, eh, directamente y aprobarlo... Lo tiene que ratificar el, después el claro, Senado, ¿no? ratificado por el Senado, se elija el superintendente general de irrigación con el voto directo que generaría un mecanismo democrático mucho más eficiente y que sí. va en consonancia con reformas como, por ejemplo, antes los senadores nacionales se elegían a través de mecanismos indirectos, como era en la legislatura. Uh -huh. El mismo presidente de la nación, si vos ves, antes de la reforma del 94, se elegía por el colegio electoral, claro. que era un mecanismo indirecto. Nosotros lo que queremos es darle la posibilidad a, a los mendocinos de evaluar y elegir en forma directa quién va a administrar y a dirigir los destinos del agua en los próximos años. Hoy es un puesto político, claramente, ¿no? Hoy, hoy es un puesto que se elige a través de un mecanismo de democracia. No, no, no. Por no, no, no. No, no, Obviamente que el gobernador designará a quien cree está capacitado para ese cargo. Eh, después tiene que ser ratificado por el Senado eh, de la Nación. Es, Pero digo, esa elección del gobernador, en principio. Exactamente. es eh, El gobernador lo elige y el eh, Senado lo ratifica. Eh, nosotros lo que creemos que está bueno estos mecanismos de democracia directa, si se, si se hiciera esta reforma parcial de la constitución, es que los regantes, en el caso de nuestra, de nuestra propuesta, los regantes que son quienes pagan el, eh, quienes pagan irrigación bimestralmente sí. eh, y quienes van usando este recurso para la producción, voten. Eh, por el próximo superintendente de irrigación, lo cual va a darle, creemos nosotros, una, una posibilidad de, de mayor participación. Quizás más, más de territorio, digamos, más de campo, más de que la gente que, que está ahí, que padece o no la situación del agua directamente, este pueda tomar decisiones. Sí, Quizás vaya a, por ese lado. De alguna manera sí. Aparte, está bueno eh, que en vez de elegirlo el, el gobernador, para, a mí me gusta estos mecanismos uh -huh. de democracia directa, que lo elijan. Y, y tenés votantes. pensado en esto que presentás el proyecto, una idea que puede pulirse claramente, eh, ¿cómo sería justamente esta elección? Hablan de los regantes. ¿Quiénes? ¿Cómo se elegiría? ¿Quiénes, serían, ¿Quiénes quedarían con la posibilidad de votar y de elegir justamente al superintendente de irrigación? Nosotros ponemos sobre la mesa esta reforma, que se puede aplicar porque está el artículo. Para que, para que avanzara esta reforma, eh, dos tercios de, la cama, de, la, de ambas Ajá. cámaras deberían aprobar esta reforma, después se votan en la elección siguiente a, a que está aprobada, que, que muchas veces han habido algunas reformas que se han votado en los últimos años, y después se tiene que reglamentar. Obviamente tiene que haber una reglamentación de cómo se va a votar. Hoy eh, muchos de los regantes votan y eligen eh, algunos funcionarios. Sí, sí, sí claro. Entonces eh, la posibilidad sería que los regantes que están habilitados para elegir esos funcionarios... Uh -huh también votaran y eligieran el superintendente eh, de irrigación, que también podría ser que se elija a través de todos los mendocinos, que tampoco claro. estaría mal. Las do Cualquiera de las dos opciones de democracia directa, me parece a mí, que son mucho mejores que que eh, sea elegido por el gobernador y ratificado por el Senado. Hoy le el, han... el periodo de gestión es de cinco años. ¿Eh, ¿Planean modificarlo también en, en este articulado o no? No, a nosotros nos parece que está bueno el, el, el periodo porque cuando se, se crea todo, todo esto, la idea era que eh, quien sea el gobernador del agua no, no dure eh, el mismo tiempo que dura el gobernador uh -huh. de la provincia, o sea. sino que tenga un periodo distinto porque... Mirá, allá por 1916 ya veían lo, los problemas de agua y claro. lo que iba a venir. ¿Y vos crees que ustedes, los diputados, los senadores de Mendoza, eh, de verdad se están tomando este tema del agua en serio? ¿Están, ¿Están analizando, están dispuestos a dar un debate serio sobre lo que va a pasar en Mendoza y que ya está pasando, que, que llega eh, el calor y nos quedamos sin agua? Hay problemas en la mayoría de las barriadas de Mendoza porque se quedan sin agua hay problemas con los regantes, hay zonas de la provincia a la que el agua ya prácticamente no llega y queda postergada en su matriz productiva. ¿Están dispuestos ustedes a dar el diálogo o la discusión de verdad? ¿Cómo vamos a mejorar esto? Yo creo que por supuesto, mirá cómo en mi caso yo vengo presentando proyectos relativos a esto, a este tema, a esta temática que es tan grave hace rato, como por ejemplo el año pasado presenté uno, un proyecto que todavía no se trata, que es la, el Fondo Provincial del Agua para utilizar las regalías de lo que fuera la obra portezuelo U uh -huh. o, o la que sea, que se, se hicieran eh, eh, con la plata de ese fideicomiso. Creo que nosotros tenemos que establecer y planificar políticas a largo plazo con el tema del agua, porque lo que viene es grave. Nosotros creo que deberíamos avanzar, creo que el gobierno provincial, el Ejecutivo, no tanto los uh -huh. diputados, debería avanzar lo más rápido posible para licitar. Eh, y realizar, por ejemplo, represa la, la represa que es tan necesaria arriba, arriba de potrerillos. Uh -huh. Nosotros tenemos un, una problemática y vamos a tener cada vez una problemática más grave con el tema del agua y la tenemos que empezar a planificar y tenemos que tratar... Deber de, de realizar las obras ahora, no claro. cuando, cuando sea tarde. Eh, y, y justamente hablando de esta situación que es muy grave, el tema del agua en Mendoza, yo creo que muchos mendocinos todavía no terminamos de tomar conciencia de, de, de la gravedad de la situación, de lo que se nos viene y de lo que ya estamos eh, atravesando. Esa discusión que ustedes tienen que darse, ¿se va dando en ámbitos privados dentro de la legislatura provincial? Como para decir, en algún momento tenemos que sentarnos a hablar de este tema, o, ¿O todavía no? ¿Todavía no llega? No. ¿Están preocupados, no sé, en el 2023, por ejemplo, en otras yo, cosas? Yo creo que se da, se da permanentemente y se viene, se viene trabajando en esos temas. Eh, en la Comisión de Ambiente y Recursos Hídricos se trata, se trata también no solo en el ámbito legislativo, sino que en ámbitos de opinión empresarios también hay una gran preocupación por el tema del agua. Eh, la misma que tenés vos, la misma que tienen todos los mendocinos, porque acá, eh, eh, en este momento, uno habla del tema del agua y generalmente lo enfoca a la producción. Sí. Pero nosotros lo que tenemos que enfocarlo no es solo la producción. El primer objetivo de mantener el agua es darle la posibilidad a los ciudadanos de que tengan el acceso al agua, que, ah. que, que hoy hay veces que en verano, como decías sí, vos, sí, sí. en determinados reclamos, lugares no lados. hay agua sí, y hay reclamos. Cual. Entonces nosotros, le, el objetivo principal de, de la ley de aguas es la provisión de este uh -huh. recurso para para todos los habitantes y después el tema de la producción. Si no es por tesuelo, eh, ¿se tiene que hacer una obra hídrica sí o sí? Una, dos, tres, la que sea, pero siempre hablando de cuestiones hídricas. Yo creo que sí o sí se tienen que hacer obras hídricas y se tienen que hacer lo más rápido posible por dos motivos primero por el que hablamos nosotros que es todo el problema que hay con la escasez de agua y el segundo es porque tener los recursos parados eh, se, va, se van perdiendo, se van perdiendo esos recursos y, y así como hay devaluación en pesos argentinos, También hay devaluación dólar. en dólares. Sí, sí. Entonces nosotros tenemos que avanzar con la utilización de esos recursos lo más rápido uh -huh. posible y yo creo que hay que darle una prioridad a la realización de obras hídricas, sobre todo eh, sobre los ríos que eh, en los cuales nosotros estamos utilizando para tomar agua uh -huh. para la provisión a la población. Eh, última consulta que te hago, José María. El, ¿Este proyecto que has presentado, ¿lo has militado? ¿Puerta para adentro también? ¿O, ¿O son de esos proyectos, te lo digo con todo respeto, que por ahí se presentan pero saben que no van a tener eco en tus pares? ¿Solo no podés, digamos? No, por supuesto que no, por eso también me, me acompañan en este proyecto dos diputados más en la presentación. Uno es el diputado Mauricio Torres y el otro es el diputado Jorge Andrés Difonso, que es. Un diputado que también está muy en el tema del agua uh -huh. y con el cual eh, tenemos algunas coincidencias en algunos temas y, y lo estamos tratando de militar porque creemos que es esencial tratar de, de militar y de llevar adelante todas las iniciativas que sirvan para generar una mayor conciencia y una mayor provisión y, y tomar todos los recaudos posibles con el tema del agua. ¿Son ¿no? parte del oficialismo ustedes aquí en Mendoza o no? Somos de cambio en Mendoza, obviamente que aportamos nuestros matices, que es lo importante, porque okay. si todos coinciden no está bueno, está bueno que cada uno vaya aportando distintas ideas y que vayan así, eh, cambiando un poquito a veces otras ideas. Eh, José María, muchas gracias por la visita, ¿eh? Mu muy amable. Muchísimas gracias a vos, ¿eh? Vamos a seguir con este tema, obviamente, porque es muy importante el agua para nuestra provincia. Muy gentil y muy amable. José María Videla.